Del 1 de septiembre al 4 de octubre de 2020 se quiere recordar la deuda ecológica que generamos al exprimir y explotar los recursos naturales, así como celebrar el compromiso para que estos recursos se compartan de manera más justa y respetuosa. Algunos informes internacionales señalan que son casi mil millones las personas que se van a dormir con hambre cada noche no porque no haya suficiente comida para todos, sino por la profunda injusticia en la forma en que se produce y se accede a los alimentos. Entre las causas del hambre se menciona el aumento del poder empresarial en la producción de alimentos, la crisis climática y el acceso injusto a los recursos naturales, lo cual repercute en la capacidad de las personas para cultivar y comprar alimentos. Esta situación es especialmente perjudicial para las mujeres, sobre todo en el hemisferio sur, donde trabajan en la agricultura más que en cualquier otro sector, y producen la mayor parte de los alimentos del mundo. A menudo la explotación de los recursos naturales no renovables, incluyendo el petróleo, el gas, los minerales y la madera, ha sido identificada como uno de los factores detonantes, impulsores o sustentadores de conflictos violentos en distintos lugares del planeta. Hoy más que nunca todos debemos ser responsables y comprometernos en el desarrollo de un sistema económico justo y sostenible de una ecología integral y de un estilo de vida personal y comunitario sobrio y solidario. Oye, oye, oye, oye.